Buenas gente ¿cómo están? Bienvenidos a Fortnite. Sí, como vieron en el título y en la miniatura, vamos a jugar Arena. Tenía un tiempo sin jugar Arena, la verdad, como pueden ver acá. Tenía bastante tiempo sin jugar Arena, hasta me realizaron los puntos y todo. Jugué un amigo mío que se llama Matthew, eh, le voy a dejar su canal de YouTube también acá abajo en la descripción, porque el puto canal de YouTube. Y bueno, o sea, te saqué un poco y un par de puntos ahí, pero bueno, o sea, este un video de llegar lo más alto que pueda hoy. Este, mi meta es llegar a, a, Liga, a Liga de Campeones, porque bueno, o sea, me gustaría estar en torneos así colaborativos y todo eso. Me interesaría bastante, pero necesito calentar muchísimo, practicar bastante y saber más técnica y todo eso. Tal vez más adelante ya sepa va a conjugar y todo eso y voy a ser mejor en el juego en tema de profesionalidad. Gente, antes que sigan viendo el video, no, no se olviden de darle like, suscríbanse y activen la campanita para que reciban las notificaciones para cuando suba un video. Y sin más contexto ni más nada, no quiero aburrirlos ni nada, así que vamos a comenzar con el video directamente. Por favor, editor, ponga la Intro ¿Sí? bueno comencemos la primera partida de arena del día profesionalismo ante todo guacho espero que la primera partida no vaya mal la verdad espero que vaya bien y que no me terminen mandando a la primera empezando Que no garantizo que vaya eh, a sobrevivir la primera ronda la verdad ya que ya están muriendo gente por favor no me digas que solamente hay minis acá boludo por favor Ok, estoy en peligro estoy en carrera seguro ¡A tu casa, perry! Te doy mis más grandes saludos para el canal, bro eh, Gracias por la kill gratis bro, nervioso uy, que cerca ¿Qué pasó Paso P uy Uy, este sí, este sí juega serio ¿eh? Este es más como de altura con cobertura Dale, ah, ¿qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O no sabes no sabe saltar? Ok, treinta y pico la cabeza, no están bajo daño ¡Eli, está coño! Ok, el tipo se juega bien La probable es que no llegue porque no, no llego. Llevo bien, no, no llego. Ah, primera parte que pierdo. Es que no entiendo. Y casi no cierro. Reaccioné rápido, la verdad. ¿eh? Que le di, eh, uh, eh, bro Gracias por lo, por el, loot. ¡Hostia! Casi me encierra el cabón, eh, Casi eh, eh, el eh, eh, Ah, ¿qué pasó? Exacto, mejor rey, cagón. Sin mini cagón para allá morirte ya, como. No, nah, boludo, es que no... Loco, dale. En serio la persona que estaba acá se puso de tanta verga. Ahí tiene que ver seguro. Estoy bien seguro, ya te lo dije. Pescados, perfecto. Cuánto? Uno. No. Por lo menos, menos con cuatro puedo. Puedo mantener cargo pero, pero pero aquí no hay un manantial Está dando de todo, balas y todo ese pescado que es lo que estoy buscando Yo creo, yo, yo creo que es obligatorio tener que un manantial para poder pescar Aunque solamente uno lo sé, pero con uno puede ser más que suficiente Porque la cosa es que no hay manantial ¡Qué cerca! ¡Padre mío! ¡Qué cerca! te corre, corre, corre, corre! corre. No mate a dos, pero mate a uno, boludo. Y, y, y, y ahora que estamos acá al final. Quiero ganar, o sea, quiero ganar una como sea, pero, por favor, te lo pido. Yo creo que el Che me vio Ah, es que era el último Verga Me la regaló Gracias, manito La partida la gané Porque el tipo me dejó